y la forma correcta de instalarlo fácilmente si es tu primera vez. Así que, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y escribir José Matsu. Una vez que entramos a mi página web, vamos a hacer clic en esta opción que dice WhatsApp Plus, última versión 2023. Este de acá no, esta de acá. Y ojo, que aquí también siempre vas a tener las últimas versiones De tus principales desarrolladores de WhatsApp Plus Así que vamos a entrar Una vez dentro, vamos a ver una descripción textual De todo lo que te tengo que comentar sobre cómo se instala WhatsApp Plus Y vamos a bajar, aunque ya me pasé un poco Vamos a bajar hasta este botón naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí También ya sabes que tienes todos mis temas personalizados Organizados por categoría Pero bueno, vamos a lo que nos compete Una vez que entramos a esta opción Vamos a encontrar las últimas versiones de los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus. La de Mods 17.20 el 29 de diciembre y la de Mods lanzada el 23 de enero de 2023, el día de ayer. Pero ojo, acá hay algo importante. A pesar de que hay un mes de diferencia entre ambas versiones de cada desarrollador la base de datos que usan es la misma, así que no depende de cuándo se lanzó la versión que tengas, sino de qué tan actualizada es su base, y últimamente algunos me han estado comentando que han tenido problemas para instalar, y eso es porque la base que están usando de Yesy Mods es a partir de la base de AlexMods, pero bueno, ¿saben que Mañana o pasado mañana les estaré haciendo un video explicando cómo solucionar todos los problemas de instalación y sobre todo a qué se debe. Bueno, en este punto voy a avanzar el video porque la descarga puede demorar. Y mientras se descarga la versión 24.20 de YesiMod vamos a ver qué versión tienes de WhatsApp Plus. Por ejemplo, en mi caso voy a los tres puntitos, vamos a las opciones de Plus Configuración, nos dirigimos a Actualizaciones y ahora Historial de Cambios de WhatsApp. Estoy usando en este momento la versión 24.00 de YesiMod. Que tiene la base 2.22.24.78, la misma que la versión 17.20 de AlexMods que se lanzó en diciembre. Pero ojo aquí el detalle, es que esta versión nueva, 24.20 que voy a instalar, también tiene la misma base que la de Alex Mods Y en algunos equipos, como en mi caso, no se podrá instalar porque habrá un conflicto de instalación. La explicación de por qué ocurre esto te la contaré mañana, pero no te preocupes que ahora mismo te explico cómo solucionarlo. Pero antes, te recuerdo que no olvides seguirme en mis otras redes sociales, como TikTok, Quai, Instagram y Shorts de YouTube, donde siempre te cuento trucazos de tus redes sociales favoritas. Y ahora sí, vamos a responder otras preguntas comunes que también me andan haciendo, porque saben que me leo todos los comentarios y trato de atender todos sus pedidos.